Trae aquí, sí, sí, sí. a aquí. no lo no pasamos, claro. pues para que quiten los árboles. Pero para que quiten los árboles. dinero, gran ladrones! ¡No, ¡Lindar la pensión en la Constitución! ¡Lindar la pensión en la Constitución! ¡Linar la pensión en la Constitución! ¡Joven, escucha! ¡También esta es tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡También esta es tu lucha! Joven, escucha. También está escuchando? Año trabajado, año cotizado. Año trabajado, año cotizado. Año trabajado, año, año cotizado. Año año año año año año nos roban los años que hemos trabajado. Eso te cotiza los últimos dos. años. Año trabajado, año cotizado. Está ángel o es como si no estuviese. Y me la gente, que, de país, que, salga calle, que, de Cantabria, que salga la gente a la calle. De hija, aquí hay gente que cobra pensiones normales, pero están aquí también por el bien de sus nietos, de sus hijos, de cómo va a quedar el país, como no nos movamos. Que nos están hundiendo en la miseria y no nos movemos. Somos unos conformistas todos. Nos tapamos los oídos y no queremos oír. Hay que salir a la calle, que la fuerza es lo que hace, está todos juntos. Hay una, una palabra que dice, el pueblo unido jamás será vencido. Eso es, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El Y movernos, hay que seguir en la calle, en la lucha. Nos, nos van a engañar y nos están engañando toda la vida. Encima, es que no aguantamos. Somos tan tontos que decimos que no aguantamos. Es triste pero es la realidad. Que viva la lucha de la clase obrera. Que viva la lucha de la clase obrera. Que viva la lucha de la clase obrera. Que viva la lucha de la clase obrera. Que viva la lucha de la clase obrera. matan todo <tose> chorito el pelo como siempre lo que quieren es que paralicemos las movilizaciones y no lo van a conseguir vamos a continuar en la calle hasta que logremos una jubilación digna y mucha gente que nos está pasando fatal igual que el tema de los desahucios hay que ayudar a esa gente hay que salir a la calle y protestar no falta dinero sobran ladrones no falta dinero sobran ladrones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 y sí, sí, eh. están rodeados de policías o de ejército si es necesario eh cuidado eh. A ti que está también te están robando. aquí ti que está también te están robando. En vez de cantar, todos los días nos cuentan una nueva información. ¡No hay pan! ¡Pa tanto chorizo! ¡No hay pan! ¡Pa tanto chorizo! ¡No hay pan! ¡Pa tanto chorizo! ¡No! Hay... Buenos días. Venga con concluir, la es el Esto Thank <laughs> you. ¡Una dictadura! ¡No no canal! No ¡Nuestra pensión! Nuestra ¡Pero las gente! ¡Por la gente! I'm oh, sorry.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 La corrupción, su religión, la corrupción, su religión, la corrupción, su religión, la corrupción, su religión, la corrupción, su religión. Piención, arriba, la pensión, la arriba la pensión. Fuera corrupción. Arriba la pensión. Fue la fuera fue la corrupción. La fue arriba la pensión. Fue ¡Fuera Delhi, FDA, derecho, Ahí, la corrupción! ¡Arriba la pensión! ¡Fuera la corrupción! ¡Ariba la pensión! ¡Fuera la corrupción! ¡Arriba la pensión! ¡Fuera la corrupción! ¡Arriba la pensión! ¡Fuera la corrupción! ¡Arriba la pensión! así que están mirando, también te están robando, así que están mirando, también te están robando, que están. Escucha, también está es tu lucha, joven, escucha, también está tu lucha, joven, escucha, más, también estás está en tu lucha, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. ¡A y división! ¡A hoy, ¡A hoy, división! No ¡A división! Los de la acera a la carretera, los de la acera a la carretera, los de la acera a la carretera, los de la acera a la carretera, a ti te están robando, a ti que están mirando, a ti que están mirando. También te están robando, A mí te están mirando. También te están robando. No nos mires, únete. No nos mires, únete. ¡Caña! ¡Caña! ¡Caña! esto no se arregla, Caña, caña, caña, caña. esto no se arruina, Es a que no en que una copia. que la que Te están mirando, la te, te están robando. No, no, mires. es tu es no, no, no, mires. es tu, es tu no, no, no, mires. es tu tensión.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 Amor en mi misión, por robarnos la pensión. en todas las concentraciones y desde la coordinadora estatal de defensa de las pensiones se va a leer pasan a ello bueno, ante todo gracias por estar aquí, buenos días a ver, nuestra... venimos de, de Castruviales, Laredo y Colindres. os vamos a dar las gracias por estar aquí Santoña, ¿y alguno más? vale bueno, pues vamos a empezar hoy, 5 de mayo Vemos como nuestras grandes movilizaciones están dando sus frutos. Movilizaciones en las que han participado varios millones de hombres y mujeres, mayores, jóvenes, pensionistas, trabajadores, estudiantes, en grandes ciudades, en las capitales provinciales, en pueblos importantes y en pequeñas aldeas, en las islas y a lo largo de toda España. Lo que no podía ser ha resultado que sí, que sí, no había dinero para subir las pensiones, aunque sí lo había para rescatar las autopistas. Hemos conseguido dar la vuelta a esta tortilla. Este año subirán nuestras pensiones con el dinero que no se empleará para el rescate de estas autopistas. Nuestras movilizaciones han demostrado que sí, que sí se pueden pagar nuestras pensiones, las que nos corresponden, las que nos hemos ganado y las que se podrán pagar, las que quienes vienen de detrás, las futuras. Sí se puede pagar, pero no se quiere pagar. No quiere quienes tengan que legislar y gobernar el beneficio. Sí se puede. Sí se puede. Vale, No quieren quienes tendrían que legislar y gobernar en beneficio de la clase trabajadora y del pueblo. Y sin embargo, lo hacen en nuestra contra. El gobierno de hoy EM. puso en marcha la congelación de las pensiones del 0,25 y el factor de sostenibilidad. Ha impedido la mejora de las pensiones de miles de viudas desde el 2012 ha provocado un gran sufrimiento daño a los parados, a las paradas de más de 52 años y a los emigrantes retornados. Ha dipalidado la lucha de las pensiones y ha endeudado la seguridad social y con su reforma laboral la están llevando a la liquidación. Ha introducido el repargo de medicamentos y excluido a más de 400 del Sistema Nacional de Salud. Ha reducido al mínimo la atención de dependencia, además de los recortes en servicios y políticas sociales y en educación, en justicia y en vivienda. Sí. Esto no es gobernar en beneficio de la clase trabajadora y del pueblo. Tampoco lo es recomendar a los españoles y españolas la contratación de planes privados de pensiones que venden los bancos, como si fuera una, com una comisionista de estos bancos. Pero se han tenido que rectificar la miseria subida del 025, aplicada en enero pasado por quinto año consecutivo. Se convertirá una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado en el IPC previsto para este año, se mejorarán algunas pensiones de viudedad con siete años de retraso. Las pensiones mínimas subirán un 3% y también se retrasará la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad cuatro años hasta 2023. Esto es muy importante para quienes se vayan a jubilar a partir del 2019. Esta rectificación es una gran victoria que confirma nuestro gran acierto al iniciar nuestras movilizaciones. La movilización y la lucha es el único camino. Lo conseguido está lejos de satisfacer nuestras reivindicaciones. Las subidas anunciadas para 2018 y 2019 no son la recuperación de las subidas según el IPC real y de la derogación del 0,25, sí, la subida del 3% de las pensiones mínimas no es nuestra reclamación de una pensión mínima de 1.084 euros según los criterios de la Carta Social Europea. Ni siquiera es comparable con la subida del SMI, salario mínimo interprofesional, en 2017 y 2018 y el factor de sostenibilidad, que no se deroga, solo se retrasa cuatro años. Nada se dice de la recuperación de lo perdido desde 2010, ni de volver a la jubilación a los 65 años, o de la jubilación sin penalización, con 40 años cotizados, ni de la reposición del subsidio para paradas y parados de más de 52 años ni el número de años a computar para determinar la pensión de jubilación, ni se reponen los derechos sanitarios, ni se elimina el repago, ni se dota suficientemente la atención a la dependencia, ni se atiende a los emigrantes retornados, ni se aborda decididamente la discriminación de la mujer, la brecha de género en pensiones. embargo, se mantiene la política de préstamos del Estado a la Seguridad Social y se seguirá gastando el fondo de reserva, la hucha de las pensiones, en vez de garantizar el pago de las pensiones con los recursos del Estado. Y hoy volvemos a las calles para gritar a todos los grupos parlamentarios con presencia en el Congreso de los Diputados, al Grupo Popular, al socialista, al de Ciudadanos, al de Unidos Podemos, a todos los demás, a los de derechas y a los de izquierdas. Aprovechen el trámite de los presupuestos del Estado para rectificar. Presenten enmiendas que deroguen las lesivas reformas de 2011 y 2013, repongan nuestros derechos y garanticen el futuro futuro de los pensionistas de hoy y de mañana. Después de más de un año de trabajo infructuoso de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, parece que ahora todos son prisas. A los legisladores les recordamos que son diputados gracias a nuestro voto, que los bancos financian pero no votan, que tienen que hacer las leyes con respeto a la Constitución, al artículo 50, que dice «Los poderos, poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Pedimos que nuestra opinión sea tenida en cuenta en la correspondiente comisión parlamentaria nos la hemos ganado. Representantes de la Coordinadora Estatal deben llevar nuestra voz al Congreso de los Diputados. Bueno, solo nos queda decir otras cosas. Primero, que continuamos todos los lunes concentrándonos. Los sitios donde hasta ahora lo estamos haciendo es Ramales, Castrudiales, Laredo, Santoña, Colindres, eh, eh, Torre la Vega, Cabezón de la Sal, Reynosa, Santander, Maliaño, Astillero. Deciros también que os, os animamos a que os suméis. Luego hay otra parte donde están los compañeros de esta última pancarta, si alguno tiene interés en recibir información directa de la Coordinadora Estatal de Pensionistas, o además quiere participar en el trabajo de la Coordinadora Estatal de Pensionistas, se puede acercar tranquilamente, se le toma su teléfono y el sitio de donde es, y a partir de ahí eh, podrá comenzar a trabajar con nosotros como uno más. Así que si queréis, ya sabéis... Ahí en esta pancarta están los compañeros. Por nosotros, nada más, y a continuar en la lucha, que esto hay que ganar luego.